Buenos días, buenas tardes y buenas noches En esta ocasión estaré volviendo esta aspiradora de mano a pilas es decir, poniéndole una pila porque anteriormente la estaba usando con esta fuente que ya la conocen, que la fuente comúnmente uso para todo El problema es que esta fuente, esto yo me lo compré creo que fue hace unos 3 o 4 años creo que fue por ahí y pensé ponerle pila adentro pero después dije, tienes que estar cargando esto siempre y la descarga de esto es fuertísima que son un disamper que necesitas para la descarga. Aquí estará apareciendo caja, cuando decía todo. Entonces, a 12 voltios y es para carro. Yo dije en su momento, mira, me la compro para carro y es más barata, que costaba 50 dólares la, la normal de, de a pilas. Y las pilas se dañaban como a los 6 meses. Y yo dije, mira, me compro una de carro, la uso como una fuente. Pero con el tiempo me estaba cansando. Y ustedes ven unos videos que yo hice esta... esta Pila, que esto es para un power bump que se le puede intercambiar la pila y la pila se pone aparte. Entonces, yo dije: Ya que estamos, esto puede soportar 10 samples. Sí, es decir, creo que es 15, le puedo sacar de carga sin placerla si empiezan a calentar. Pero vamos, vamos a asegurarnos aquí. Vamos a darle con esto caña 10, porque una vez lo puse, creo que probando en un video y esto se empezó a calentar un poquito. No estoy muy seguro. Para eso me pedí esto. Si lo vieron en un nuevo video. Para ponérselo Y mientras estaba en eso y la vagancia Me puse a imprimir la caja así. Esto es más grande Porque así, de, de, este, de este espacio a este Debe medir lo mismo Para que se vea bien así. Para que sea uniforme el tamaño Sea un rectángulo Pero ese espacio me sobra a mí Y aquí no tengo mucho espacio para ponerlo Entonces si lo ponía así Iba a sobresalir por arriba Iba a sobresalir por arriba Entonces al final lo voy a poner así que casi cabe, tengo que ver si no molesta el espacio total. Y eh, si sí. podría haberlo hecho por aquí y cortarlo, pero lo dejé este espacio para ver si puedo ponerle una tapa. Eh, si sí, una tapa no, como un, un, un, un algo para que el polvo no, no, no ensucie la, la Es el polvo que te recuerdo no ensucie la pila y se le por los lados, pero también lo puedes refrigerar un poco a esto. sí que se, se, se calienta, entonces qué más. Ah, esto como era de carro aquí venía con una bomba Se la saqué Pesa, sí. Pesaba mucho para yo tenerla en la mano Entonces ahora también tengo el miedo de que con esto pueda pesar mucho más Y tienda ahí hacia, hacia atrás el peso Tengo que ver sí, Así bueno puedo agarrar también aquí y... Entonces para, para adelante encender la, la, esto Y para atrás encender la bomba Que ya no se usa No sé qué función dale Y aquí tiene un botón para encender la luz Que casi no ilumina Veré después entonces ahora voy a ubicar esto, marcar todo y abrirla y empezar, primero abrirla y ver si cabe, entonces voy a ver eso, si cabe es como quiero ponerla sin tener que dañar la caja por fuera y vuelvo. Entonces voy a. Entonces ahora mismo está a 25. Ay. 18. Bueno, esa es la temperatura que está el Entonces ahora lo voy a durante un rato... y a ver cuánto se calienta y vuelvo ahora. Bueno, me puse unos uno minutos ahí. Quisiera ponerlo ahora, pero me, me estoy saltando. y tiene esta. Bulla, estaba una cosa haciendo bulla. Aunque se cayó un tornillo. ¿De dónde? Es? Bueno. De esto de seguro es. Aunque podría dejarlo durante media hora ahí. Bueno, vamos a ver. Tengo que estar seguro porque, porque cuando estoy dándole uso a este y, no, y no pueda abrirlo por dentro. Entonces, vamos a dejarlo haciendo bulla y vuelvo. Bueno, ya me salte de hacer pruebas. Funciona. Así si no se calienta. No era necesario mi miedo de ponerle cobayas. Bueno. Pero, se la va a poner como quiera Ahora no, porque voy a estar haciendo otras cosas También, intenté medir el voltaje mientras en uso y me di un cortocircuito con esto No sé por qué Y no estoy no por pensar mucho Y batería baterías no se han calentado, muy bien Entonces ahora, se solda esto si te acabo de que quitarlo, pero. Por ahora no me molesta entonces. Pues, eh. Tengo que ponerlo más o menos en el medio. Hasta ahí. Por ahí arriba, más o menos. Sería así. Toda marca. Entonces, aquí tenemos también un, re un, re un rectángulo. Para introducir todo este, este, este estructura. Y va a quedar como así, porque el motor así toda esta parte va a quedar fuera. Tengo que ver cómo evito que esto sí. Porque aquí es donde no se agarra esto para que la batería no salga. Tengo que ver cómo lo agarro. Entonces lo abro, le quito el cable y voy cortando para ver ahí poniéndolo. Bueno, a base de una sequeta japonesa, esto de pequeña de de de de de que me compré. ¿Ah? Se me olvidó el nombre de esto ya? <risa> Que bien, y en el y hice el, el hueco tuve que sacar todo el motor y todo y a base de paciencia y mucho y mucho esfuerzo logré hacer el hueco para quepa decir, de este lado me tuve a comer mucho y tuve que quitar unos tornillos que están para agarrar estas tapas de afuera para, para agarrarla tuve que quitarlo, y aquí llevaba uno y como por aquí creo por aquí ya llevaba otro Creo que lo de aquí atrás lo voy a usar Voy a colocar esta parte bien Y voy a hacer el agujero Para ponerlo por aquí adentro Para así agarrar la parte de atrás La parte de atrás agarrarla por ahí por, el, por ahí adentro Va a ser difícil, sí, pero voy a intentar De ponerle Ahora se desplaza Ahora tengo que poner bueno, otra vez el motor En su lugar Para ubicarlo Bueno, no, queda, no entra muy bien sino no es que hay que hacer un poco de juego porque más o menos por ahí que debería quedar afuera entonces voy a el motor poner el motor en su lugar y probar ah, y me queda una parte aquí arriba que no sé con qué tiene una luz más ah, luz hay ese espacio me quedo un espacio ahí arriba, no sé qué, qué poner Para que no se mueva esto Y si no se mueva, así Así Porque así, a bien agarra pero así adentro Se va a mover Entonces ahora Voy a poner otra vez su sitio Bueno, después de mucho dolor Y sí, porque Estaba haciendo un chaflán a esto A mano Porque no me cabe ninguna herramienta ahí Móntalo un tornillo Y si para que queden al ras Yo pensé que hacerlo muy hacer directamente y que solamente con... Es eh, sí, entrarlo, agarrar y no se moviera Pero ya que puedo hacer un chaflán y queda mejor agarrado Lo hice Entonces ahora solamente espelar esto Y conectarlo Por ahora voy a probar Sin ponerle nada aquí Si funciona bien y no y no atrae mucho polvo Se quedará así por un tiempo Ok ya lo soldé después nice, pues me pondré a ponerlo más bonito por ahora Solamente quiero que funcione Esto aquí Vamos a poner a Agarrarlo de un lado para probarlo Como okay. pueden ver Queda arras, ras He que dar el ras ahí Como este, queda bien agarrado Aunque tengo oh. que buscar algo y ponerlo ahí arriba o sea, antes de cerrarlo oh. Para que tú sigas siga saliendo como salía Que es por aquí por los lados y un poco del pase, por el espacio que, que queda por lo de la batería salga lo malo es que ahora para ponerla así termine que agarrar y ponerlo de lado entrarla ok si sí está funcionando está funcionando vamos a terminar de cerrarla duro Oh, ya empezó a funcionar otra vez la luz Sí, lo voy a romper así Lo que cerrarlo y... Bueno, entonces... Ya está cerrado es la pila bueno, oh, Si, sí, cuando lo veo, me fijan en el conector Ahí está Ya entra Y tira para atrás por el peso Como pensaba Tiene una luz, pero a poner los a ver, con el conector que está agarrando creo que más es más difícil ah por pues cierto el, el cable que andaba suelto por ahí lo puse por ahí arriba, está para arriba todo, por ahí entonces vamos a este. gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse vamos a esto primero pero bueno, no encuentro otra <risas> tres puntas no encontré estas Yo lo estás cogiendo para tener la punta adecuada, Voy a busca la otra bueno ya la encontré eso es todo gracias por el vídeo y adiós